Bueno hola gente de Youtube, yo les quería traer hoy un servidor ¿sí? para la versión 1.5.2 para que puedan jugar y divertirse. Espero que les guste mucho el video, hoy es mi segundo video tutorial, bueno, y acá les voy a mostrar el servidor en la descripción de Jualip. Y todo. Bueno, como verán acá están los Wards. Mirá. Ward Barco Pirata 1. Ward Cabaret. Ward Casalletti. Ward jerobrines. Acá tiendas, mira, Wardleo Shop, War mi Shop, Ward Tienda. Acá están las ciudades para, para comprar las parcelas. Acá está Ward City, Ward City, Ward Ciudadcita War Ciudad, War o Ward Nuevas. Ward Pueblo, Ward City David, Ward Ciudad Mujer. Acá están los Wards para comprar sus parcelas. Como veremos, acá están los nombres de los admin, ¿no? Sí, de los admin acá da una salida, bueno vos te tirás por ahí y salí a, un, a una ciudad, te vas a una ciudad como verán acá lo voy a llevar al spawn de los mods, acá hay un portal, en este portal le puedes ir acá están los mods, acá puedes ganar lo que quieras, acá podrás ganar lo que vos quieras Acá te paras sobre la placa, esperas y entras ahí. Acá puedes ganar, poder matar los blazes puedes hacer de todo. Acá puedes ganar varios blaves, todo. A ver, este es el spawn. Acá está el spawn. Este es el spawn. Acá donde tú donde te elogias. Acá están las reglas, bienvenido al server Telebotimotion, más cosas de atrás, acá están las reglas, le bien las reglas, esto es una fuente, acá esto es todo el spawn, vamos a entrar acá, está el emote de las esferas, estos son los portales. Mira, los portales. Este lleva al pueblito de War Publito, ¿no es? Estos son los portales. Este lleva al Nueva York. Este portal. al chuletizador. Este es War Comida. Este de acá es War Comida. Este es War Creativo. Para romper un poco las bolas. Esto te lleva a la ciudad de las mujeres. Ahí todas las que sean mujeres se pueden registrar ahí. Esto te lleva a Japón. No vayan a Japón porque si te matan, sonaste, no te devuelven las cosas. O sea, mira, si a mí me matan por acá, no, te salen, no se te salen las cosas. Y esto te lleva a la gran ciudad, donde están casi todos los admin, los creativos. A ver qué hay más por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Bueno, como le los creativos. Acá hay materiales, acá hay un shop. Todos los que son nuevos, acá están el shop. Puedes comprar haciéndole clic. Yo no tengo plata, pero el que tenga plata, mira, puede comprar esto. Madera puede comprar. Ve el precio de acá, el que aparece este, el precio. Yo no tengo plata, porque si no lo compro. ¿No es? Puedes comprar estos materiales, mira, vidrio. Cualquier tipo de madera. Madera. Y más madera. Bueno, ahora se si bajan por acá. Para registrar se ponen... barra register, su contraseña. Para logiar te ponen login. Y la contraseña. Bueno, y... Yo les quería dejar eso nada más y espero que les haya gustado mucho el video, por favor suscríbanse, comenten, si no les pasa algo, díganmelo, yo los voy a ayudar, y bueno, y era eso, nada más, adiós.